Hola gente, ¿cómo están? Espero que esté bien, yo también, estamos aquí, en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a reaccionar de vuelta, bueno, no sé si igual, bueno, en eh, Anaduto Shippu 3, bueno, en realidad el le de Bulma de y Z se llama el video, ¿no? Pero vamos a reaccionar el de en la versión español, ¿no? Aunque que no sé, nosotros eh, todos, ¿no? A que no sé si mayoría que en video no son no son en italiano ni estadounidense, así que vamos a verlo en español, ¿no? Para entenderlo. Y ok, vamos a reaccionar este porque la anterior, Bueno, ya reaccioné el original, lo dejo acá. Y bueno, vamos a ver cómo lo tradujo tarde Y bueno, ver, realmente es un youtuber que me gusta bastante y como lo dobla y como veo humor también me queda reacción ¿no? Y bueno, vamos a reaccionar a ver qué onda y bueno, play video, vamos. Ok. ¡Soy Jesús! ¿Qué? ¿Jesús? ¡Soy el puto Jesucristo! <risa> ¡Ay, qué rico! ¡Respeta eh. al puto Jesucristo! ¡Ay, qué rico! ¡Cóllate! ¡Ay, qué rico! ¡Cóllate! Ay, ¡Ay, qué rico! Puro. ¡Párame, guapo! ¡Naruto! ¡Naruto! ¡Naruto! ¡Ja, ¡Oh! <risa> siempre he sido el villano principal! ¡Ja, ja, ja, ja! Pájaro. No. ¿Ah? Siempre he sido el villano principal. <risa> no. Yo he sido siempre el villano, villano principal. principal. No. Nope. Yo he sido la maestra suprema todo este tiempo. <risa> Cállate la puta boca. Nadie le importa. Ay, qué rico. Channel Toro que usted que la sai So si naito Con no te quede a nacunarimas Dete a suscribir ganas de carricoño Ah esta la La tipa esta que apareció en mi que mató a... Bueno, a ser spoiler no De bueno la reacción de, de Mambuda regresa o algo así Le voy a poner el título ahí lejos ah, Aparece este cosa, ¿dónde está el bicho? Creo que es este no Así ah, está. Me con su padre. Dale, like, suscríbete y serás muy sensual. Ah, dale, dale. Me a su canal hace rato. <risa> ok. Vamos a reaccionar a la otra badolla, el de Kishi Z. Okay. Después de tanto tiempo esperando, por fin puedo enfrentarme okay. a ti. Te demostraré que soy mucho más fuerte que tú, Goku. Serás fuerte, pero también eres muy feo. ¿Pero qué dices, puto mono, si soy una mujer y además soy muy hermosa y muy sensual? Ya me has hecho enfadar de verdad. Es hora de mostrarte mi poder y derrotarte <risa> para que tú. Ah, eh, ¿qué, qué, ¿Qué haces? ¡Para! ¡Para! Me pares, ¡Que me escuches! Ah, ¡No, no quiero que poseas, oh, un ah. momento no, por favor, no lo hagas <risa> eh, creo que has entendido mal, yo solo quiero que aún soy virgen papu se la metí por el pájaro ok random dándole metió la cruz en el norte hay algo más que ve Da, da, da, da, la, la okay. ok, por último nomás este, vamos a reaccionar este del último Extinto vs Shay Ok, entonces, ¿por qué está poderoso Shay <risa> Bueno, eh, a partir de a este punto de la grabación, no sé qué pasó, pero por lo visto, creo que puede ser que una mosca se apoyó en el ente de la cámara. Y bueno, lo estoy grabando después, <risa> el momento de editarlo y bueno, si escucha algo pues está lloviendo. Y bueno, solo eso para crear nomás y sí que no se ve una mierda en mi cara hasta el final. Y bueno, disfrute esa parte al menos. La Voy a dártelo todo, papu. Oh. ¡Ah, Dios mío, el entrevisting pájaro! ¡Ay, Dios mío, te voy a tener toda, toda, toda! ¡Oye, ¡Nueve meses después, el hermano tuvo su primer hijo! ¡El hijo! Pero él fue mutilado y asesinado por Scooby-Doo. ¡Una lástima! <bridging> Esto fue raro. Creo que bueno, hasta acá no me lo voy a dejar. Y bueno gente, si te entretuvo estos videos cortos, eh, dale un a me gusta, compartido, suscríbete a este canal para más reacciones como este. Y bueno yo me despido hasta acá, soy yo soy último. esta madre mosquito eh, Y bueno, eso es todo, yo me despido, bye.